Antes hablábamos de que bueno, las soluciones de software para pymes estaban incrementándose muchísimo, de que de hecho todos los fabricantes habéis conseguido grandes beneficios. Eh, ¿Estas previsiones se, las tenéis para muy largo plazo? Bueno, lo que hemos dicho es que eh, eh, las ventas no han caído en la medida en que podría aparecer por la situación que estamos que estamos viviendo. Lo que estamos haciendo los fabricantes es reinventarnos en cuanto a eh, la, las, los servicios y las funcionalidades que estamos incorporando a nuestras soluciones para, para, para darle cabida a las necesidades de nuestros clientes. Lo que ocurre que también en esta época, los, los fabricantes de soluciones de gestión, de contabilidad y facturación, también estamos viendo en un mercado donde hay muchos cambios legales. Los cambios legales lo que implican es... Inversión por parte del fabricante porque tiene que implantar las soluciones y evidentemente inversión por parte del cliente final porque necesita actualizar su software para poder cumplir con estas obligaciones fiscales. Lo que prevemos no es tanto un crecimiento en las soluciones tradicionales, sino un crecimiento en las soluciones en la nube. ¿Por qué? Porque tienen muchas ventajas con respecto a las soluciones tradicionales. El no tener que hacer una inversión en, en, en infraestructuras muy grande al principio, el no tener que pagar una licencia de forma perpetua si, si tú además te vas a ir... Eh, adaptando según vaya creciendo tu compañía el, el que la puedas precisamente comprar aquello que vas a usar y no pagar por lo que no estás usando el poder configurártela según tu modelo de negocios y muchas veces estamos acostumbrados a que toma aquí te teniendo toda la funcionalidad y luego utilizas un 10% no pues voy a comprar y voy a pagar por el 10% que realmente estoy utilizando y sobre todo algo muy importante y es que cada vez más eh, se accede a la información desde dispositivos móviles, con lo cual las soluciones tienen que ser cada vez más sencillas, es decir, si tienes que poder usarlo en un, en un iPad en un móvil o es muy sencilla o nadie la va a usar entonces eso nos obliga a trabajar sobre todo en adaptarnos a que sea algo sencillo, fácil de uso y sobre todo que la información esté siempre disponible en el momento en que el usuario la quiera, la quiera utilizar. Dentro de las pymes hay que diferenciar entre pequeñas y medianas a la hora de invertir, etcétera, etcétera ¿no se le queda a la pyme un poco grande de todo esto de, del Cloud y todas las nuevas soluciones? Porque últimamente parece que hay una avalancha. le hablas a los pymes de Cloud, de Big Data, de no sé qué, de no sé cuántos, y ya se pierden un poco. Bueno, ahí, como tú dices, cuando hablamos de pymes, yo creo que casi ya hay que empezar a distinguir de PIS y de MES, porque realmente España es un país de empresas muy pequeñas, es decir, casi el 90% son empresas de 0 a 5 empleados. Y eso son, son, son empresas pequeñas, ¿no? Eh, para las empresas pequeñas o muy pequeñas, es una ventaja, porque eh, tú pagas una suscripción mensual donde tanto las características del, del software como el servicio están forma parte o sea no es como no es licencia y servicio, sino que todo forma parte de la misma de la misma oferta porque cada vez que, que accedes y te logas como usuario accedes a lo último a la última actualización porque te permite empezar a, a acceder a información que hasta ahora solo estaba reservada para las grandes empresas eh, entonces yo creo que para las pymes todo todo es una una, una ventaja para las mes las mes que tienen más necesidades necesidades de funcionalidad, lo que, lo que sí que es importante es que se lo pueden adaptar a, a realmente lo que van a utilizar. Eh, durante la, la, la mesa que hemos tenido, la reunión que hemos tenido, se hablaba de bueno, pues ahora tengo tantos empleados, ahora tengo menos, porque esos son mis ciclos de vida, pues poder pagar por el uso que le estoy dando. Ahora necesito este dependiendo del ciclo de vida de mi empresa, pues al, al principio necesito empezar a facturar, después necesito contabilizar, después necesito gestionar mis clientes, pues vas a ir adquiriendo diferentes funciones en la medida en que tu empresa las va necesitando. Y si por lo que sea tienes que ir hacia atrás que también puedes hacer exactamente lo mismo y si desgraciadamente tienes que cerrar ...puedas dejar de pagar y si afortunadamente estás creciendo... ...puedas migrar toda tu información a un nuevo sistema... ...que te permita seguir creciendo con tu compañía... ...con lo cual yo solo veo ventajas... ...es verdad que siempre se inventan muchas palabras como Big Data... ...como o sea, nube pública, nube privada, etcétera... ...lo que hay que hacer es entender... O sea, ...Big Data en, en el fondo lo que es es acceder a la información... ...poder analizarla y poder tomar decisiones en base a esa información... ...y la tecnología hoy en día afortunadamente lo que permite es... ...procesar grandes cantidades de datos, cosa que antes no se podía... Eso, transformarlo en un modelo de decisión para que te ayude luego a ver hacia dónde tiene que ir tu compañía. ¿Y qué podemos esperar desde SAGE en este 2014 en cuanto a soluciones para las pymes, soluciones de software para las pymes? Desde SAGE podemos esperar dos cosas. Primero, un, un lanzamiento, una, una apuesta estratégica y definitiva hacia las soluciones cloud. Es decir, SAGE es una compañía que hasta ahora ha vivido y sigue viviendo de lo que es la venta de soluciones on-premise, de las soluciones que te instalas. SAGE ha decidido que hay un nuevo perfil de consumidor, de cliente, que lo que demanda son soluciones eh, online, soluciones en la nube soluciones en internet en definitiva que tiene necesidad de acceder desde cualquier sitio en cualquier momento etcétera que prefiere que su información esté almacenada en un servidor seguro etcétera y SAGE ha hecho una apuesta definitiva tanto desde las muy pequeñas empresas hasta las empresas más más grandes ¿Por qué? porque SAGE lo que quiere es ser ese socio de confianza en las empresas desde que nacen hasta en todo su en todo su, su desarrollo de negocio y por otro lado evidentemente estamos en una época de muchísimos cambios legales estamos hablando del criterio de estamos hablando de sepa etcétera eh, hay, hay cada vez más una especie de internacionalización donde digamos todos los países tienden hacia las mismas normas y sage lo que está manteniendo es un equipo de desarrollo de más de que está continuamente innovando que está continuamente adaptando todas sus soluciones para que nuestros clientes su última preocupación sea si realmente estoy cumpliendo con mis obligaciones legales o con mis obligaciones de gestión que eso no sea un problema que su problema sea conseguir más clientes que su problema sea gestionar la caja de su negocio pero que el software sea es como en un partido de fútbol, como un árbitro. Así si, no, si, no, si pasa desapercibido, es que lo ha hecho bien. Pues que la solución de gestión pase desapercibida para una compañía y que se dediquen a pensar en lo que es su negocio. Muchas gracias. Gracias a vosotros.